Señor, nos llama poderosamente la atención. Usted lleva horas y horas acá en El Sol. Eh, ¿Qué le motiva estar acá? Salí de mi trabajo, vine a apoyar a Don Miguelo, porque ayuda a la persona con los más necesitados. Ahora le crece, le crece un daño. Por pues un video, no un justo. ¿Y qué justicia que hay aquí en nuestro país? Y justamente está preso, Don Miguelo. ¿Qué trabaja? Yo trabajo, aconseja, en una clínica privada. el consejo, viniste acá a apoyar a Don Miguelo. Claro que sí. Tú dices que, lo, que, que, que vienes acá porque es solidario. ¿Qué recuerda? ¿Qué es esto recuerda? A a dios muchas cosas. Hace casa a personas que necesitan ayuda. En caso de la pandemia, a los principios donó un millón de pesos y donó a, a 10 provincias 100 mil pesos de comida. ¿Eso no lo ven. veis? ¿entiende? Entonces, ¿qué, ¿qué justicia que hay?